elección múltiple o multiple choice permite que el alumno escoja entre varias respuestas posibles la respuesta correcta. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. En este recuadro de aquí hay que escribir la pregunta y en los recuadros dice posible respuesta. Podemos agregar más posibles respuestas y del lado izquierdo podemos indicar cuál de las posibles respuestas es la correcta. En este momento ya marqué Guadalajara como la respuesta correcta. Cuando pongo el cursor o el mouse sobre la posible respuesta, me aparece del lado derecho un lapicito para editar lo que escribí, en este caso escribí Zapopan, pero también puedo agregarle imágenes a esta posible respuesta y me aparece también un símbolo de borrar, en caso de que quiera borrar esta posible respuesta. También me aparece el símbolo de la flechita en caso de que quiera hacer esta respuesta como la respuesta correcta. Por último, abajo de cada una de las respuestas posibles me aparece un cuadro rojo y abajo de la respuesta correcta me aparece un cuadro verde. El cuadro rojo lo voy a utilizar para hacer un comentario en caso de que el alumno haya escogido exactamente esta respuesta. Si, por el contrario, quiero hacer un comentario porque el alumno escogió la respuesta correcta, lo puedo hacer en este recuadro de acá. Si no quiero dejar un comentario para cada una de las respuestas posibles, puedo hacer un comentario general en caso de que el alumno haya escogido la respuesta correcta. En caso de que el alumno haya sacado esta pregunta mal o que lo haya contestado incorrectamente, podemos dejar un comentario para esos alumnos en el recuadro rojo. Y puedo darle clic a este recuadro y dejar un comentario independientemente de cuál haya sido el resultado del alumno. Es muy importante que al terminar la pregunta le dé clic en actualizar la pregunta. De esta forma le aparecería al alumno en la pregunta, ¿cuál es la capital de Jalisco?, y le aparecen muchas respuestas posibles, él solamente tiene que seleccionar la que él crea correcta.